Ok, compis, ya vamos a empezar con esto, ¿ok? Pero primero estoy viendo como que mi personaje es un poquito fiestero No sé quién le habrá enseñado eso Pero en plena cuarentena, en pleno coronavirus Pues quién, quién va a salir a fiestear Pero bueno, dejémoslo que se dé su gusto Déjemoslo por ahí, que baile solito Miren eso, bailar es la nueva técnica de Pikachu Gracias, crack Ese y te vas de aquí. Hola, ¿qué tal, compis? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues bueno, ya estamos aquí con la review de esta arma con un episodio más de ¿Vale la pena esta skin o no vale la pena? Y pues bueno, esta vez estamos con esta arma que se llama Arma de Asalto ccppi qué nombre tan raro, tan extraño, pero bueno, vamos a ver si vale la pena conseguir esta arma, igual si están indecisos en un futuro en si conseguirla o no. Pues acá verán si vale la pena o no, dicho esto, para que enredarnos más, pasemos de una vez a la review. Y bueno, bueno, chicos, ya estamos acá en la review, y pues bueno, vamos a ver qué tan buena es esta arma, ya tenemos. Sus estadísticas Que es lo primero que vamos a analizar Tiene un daño de 1 Un alcance de 3 Una precisión de 3 Y una agilidad de 3 La verdad es que el daño no convence para nada La verdad es que el daño no convence para nada Literalmente no matarías ni una mosca con ese daño De pronto subiéndole un poquito las, los potenciadores Pero vaya que no es un arma que puedes usar en multijugador como ustedes ven ya acá en el modo misiones ya pueden ver que no es tan fácil matar, no es tan fácil matar a la gente Además de esto otro punto malo que tiene esta arma es que tiene una cadencia bastante lenta Si no saben qué es una cadencia compis pues la cadencia es como el... La velocidad a la que dispara una arma, eso es la cadencia Y pues la verdad es que en esta arma, en el rifle de asalto yo no sé qué Porque es un hombre bien largo, pues no se nota mucho, no tiene una cadencia alta ni nada de eso En cuanto al alcance, tenemos que tiene un alcance de 3 Vaya, bastante bien, pero pues esta arma según lo que he visto Solo nos servirá para mapas pequeños y de medio alcance, pequeños y medianos, porque de largo alcance no llega esta arma. En cuanto a la precisión, ya saben, la precisión depende de cada quien, depende de cada quien. La verdad es que no se puede hacer, si eres manco, eres manco y ya. No mentiras. Sigamos con la agilidad, que es una agilidad de 3. Bueno, en cuanto a la agilidad, sí, está bastante bien. Te puedes mover bastante rápido. Y es un arma mmm, que no te recomiendo para, para modo multijugador. La verdad es que si te metes... A modo multijugador con esta arma probablemente te van a funar te van a acabar completamente porque la verdad es que no sirve de mucho. En conclusión, ¿quieres conseguir esta skin o no? Eh, si ves que es demasiado esfuerzo para ti, si crees que puedes pasar el tiempo divirtiéndote de otra manera, haciendo una cosa más productiva... Pues la verdad es que no te lo aconsejo mucho, pero si ya tienes bastante tiempo libre y quieres simplemente conseguirla para tener otra arma más a tu colección, pues te la aconsejo, sí. Estaría bastante bien si solo quieres un arma más a tu colección, si crees que es un arma bastante OP que te va a ayudar en los eventos pues la verdad es que no, probablemente la uses una, dos o tres veces y de ahí no la vuelvas a usar nunca más porque la verdad es que esta arma no es tan buena. Así que ya, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad para ustedes. Si les gustó denle un like, suscríbanse si no están suscritos para ser parte de la comunidad, para ser un compi más de este canal. Y pues bueno, ya, eso sería todo, un saludo a los viejos, un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima.